Y si Tanani nicodemo Ta Fariseo cura Tanita Kanonona Hudi Ocura Ta Ta Ta Na Nani Junta Suprema cura Ta Niño Ta cuña que Ke Tan Nikodemo Tan Nota Jesús Tan Nika Arashira Ta Ta Yo Maestro Ta Dios Ni Ni Ni Ni Ni Ni Milagro da Tayoña que un tango oh Dios yo shina. saa Shinta Nicodemo Jesús Tanda da cuenta Jesús ni cara ni andisa vi un vi kibi, kibina jichi. No, shanta, chin, yon, Dios ta un kaku tukuna, inga gichi ta Jesús Shira. ta Sa, ta nikodemo, Nienda caton tu cura, Jesús, nikara. Nasa kuchinyo, ke ni ta kakura. Chionguchinho, dico tu cura, di vira tishin ingajichi, kachira. Tanda kuni Jesús, nikara sa. Nyandisha, kaishun. Sineño kaku nibi, shin ta nima, dios. Ta Tan gu kibina, gichi, no chanda Dios di, ni vi, nakaku, di, ni si, i, comina, conyu, shinni man ni vi, chini vi, kuna tan ni vi, nakaku, shinde, ni man dios, ku, ni vi, nandisha, taku, ni man dios, ini tasa, onakanda, inyun, inu ton, yanika, inyun, di, ni yo, Kaku nibi Ingachi. Dasaio tachi Sayo ni dios. Chitachi yo, ka. Ta onbasa, yo michi bashinya, ni ombasa shiniyo, soyo mi ni Niki yonya shin nibi, nakakusha, shinte un kotoyo, dasa, yo, da sa, ni man dios, y ni, ni vi Cachita Jesús, Shinta Nicodemo, Tata Nicodemo, ni Jesús, cachira sa. Da sa, cuchiño, tata. Tanda cuinta Jesús, ni Yo, kuta maestro, takano no naño Israel. Da chun, kunda inu nyang kaisiyon, nyang tisa, kaisiyon, tiniindi, kandi sa aya si tanda kundi sa aya si tondi, tando onsi nido, kandi sando tong, kandi si nido, tapiting data on si nido, sa aya yon yung gabi yon, tawas kandi sando gii, tasa yo binig ka, kandi sando ji tanda data on Shaña yo no jibi no No yo dios Da kibi no Tan da kibi anda da ni ni vi No ni no Tan no tukuna Da no yo Tan da sa kuitigi, Ku ni la ata no jibi no No yo dios Tan no i Kishai no yo Kuyashina, shina a yo ta moises Yuku tashinkaña nani bronce quizá baraniko quizá dios chira que era tata moisés canindi chira ni tan yo Katakandara, candara co yo ni vi nandeendo tanda saquiti na co ca nibi, Nakeesa, tanya yo chiku niña Chindu dios ni Da sa kundo oji ta ta dios, chiniki nyabashi, nibi no yo, kanindi china, Sikon, ta katakandana na ji no yo, sa kundo i, sha nibi, ji, disha Kutakunashin dios, di sa nyabashi, tanda nikivi on di sha na, jesús. Shinta Nicodemo. tan ni yo caa di dios kibi inira sin nibi ni vi tan ni jesus sin ni sa ni ini dios sinera ni vi no vi yo ni vira ji taku ni la Sayara, nora. Ta takishai no vi yo ni vi nanti no o ondi sana yo, tandisa kutakuna kutaku shin dios di vi, nyabashi, onsi vi no shobi nina, ku dios ti ta ta sa ya mira, ya yo, ta dios ti viraji, yaanya kasandivi vi chino, ya sakakura nivi, no jivi yo, nonde yaumba, saa chindi nivi Nandino o kandisa yi, onko o na no nina. Tandini nibi na ushingi kandisa yi, ku nibi nandiso kwachi noon Diyos. Ta sininyo o kong o na no sobi na yi, ta taku la saya Diyos. Nyayo o ku saanya Diyos din nibi disona kwachi noon. Nora, barasa Kishayi, Nyojibiyo, Tayi, yo, noye, Ta Kuani Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Davika, Ni Ni Ni Ni Ni Ni Ni Kena, Ni Tandi Ni Ni Ni Ni Ni Ni na Ni Ni na Ni Ni Ni Ni Ni Culla noña, chigibina coto nativi na tivi, diña o tasani, nibi, na queña va yo, disha, cucina, Cuyatina, tiene no noya, ye chisa, na cachin, diquena, chino baquiti, sin de Dios, cachita Jesús, sinta nicodemo.